Yo me llamo Elena Zamora y estoy en el proyecto de La Troca, que es la Escuela Comunitaria de Formación Permanente de los Barrios de Sanz. Yo creo que es un poco de todo. Los movimientos de base realmente dan una... Bueno, tendríamos que ponerlo en el currículum ¿no? con muchas amigas a veces que, que hemos sido orientadoras laborales decíamos decíamos que realmente el, el currículum militante es casi el, el que te está dando más competencias porque trabajas en equipo, porque estás en constante eh, relación en espacios sociales eh, y porque te ayuda a cuestionarte constantemente lo que haces, lo que hacemos en colectivo, eh, lo que, a, a plantearte nuevo, nuevas metas, nuevos objetivos. Entonces, yo creo que, es, que sí que es una parte de, muy importante de lo que hemos hecho con, en los movimientos sociales y otra parte importante de la, de la formación de, ¿no? educativa de personas adultas y de, y de, bueno, de, de nuevas pedagogías, ¿no? de estar informante, informándote constantemente de que nuevos modelos pedagógicos hay y son interesantes. Y, He estado cinco años trabajando haciendo de orientadora laboral, antes trabajaba con infancia y realmente caí ahí un poco por, por esas cosas que tienen a veces la vida y realmente es un ámbito que siempre me ha parecido muy hostil y me, me, yo no, no estaba contenta tampoco haciendo orientadora laboral, me agobiaba un poco porque estás de alguna manera como eh, defendiendo un mercado laboral ordinario que es... Pff, Tan, tan horrible, ¿no? tan, tan antisocial y, y, y te encuentras con personas que realmente necesitan tanto trabajar que van a hacer lo que sea ¿no? y estás cada día con esa realidad eh, que a mí no, no me gustaba. Entonces, bueno, fue fácil, es decir, sabíamos que de las tres personas que estamos ahora mismo trabajando que dejábamos nuestros trabajos para dar un salto a una piscina que no sabíamos cuánta agua tenía. ¿no? pero también yo creo que el hecho de saber que es un proyecto potente, que nos gusta, que realmente no nos genera contradicciones, que al contrario, que podemos crecer un montón, que, que trabajamos con otras personas con las, de las que estamos aprendiendo muchísimo, tenemos un equipo asesor del que estamos aprendiendo mucho. Ahora mismo la troca está ubicada en la IAltat Sansenca, que es un equipamiento eh, bastante nuevo que está gestionado por una plataforma de entidades con un modelo de gestión cívica. ¿vale? Es decir, que el, el, el equipamiento es del Ayuntamiento de Barcelona, pero se cede a estas entidades con este modelo de gestión cívica. Eh, estamos temporalmente aquí porque nuestra ubicación definitiva será en Cambayo que es un espacio vecinal autogestionado y allí es donde tenemos proyectado ubicarnos porque creemos que es un espacio donde se pueden generar muchas sinergias con diferentes proyectos que ahora mismo se están desarrollando en este espacio. Y el barrio donde, se, donde es, es, está en este proyecto, La Troca, es los barrios de Sands. ¿Vale? que es un barrio tradicionalmente obrero y que eh, hemos decidido, bueno, lo, lo ubicamos aquí porque las personas que hemos sido grupo motor de la troca somos de, de, los, de estos barrios y es un barrio que tiene un tejido social muy rico, pero que tiene una falta bastante grande de ciertos recursos como puede ser eh, escuela de adultos, no hay una escuela de adultos en estos barrios, las, la hubo hace años pero acabó desapareciendo y hay muy pocos proyectos eh, de formación de personas adultas. Bueno, de hecho hay, hay bastantes proyectos de formación de personas adultas pero están muy poco articulados y de formación académica básica es de lo, de, lo que hay, de lo que no hay prácticamente nada y creemos que es una necesidad para las personas adultas que viven en este territorio. El proyecto de la troca empezó en 2015, eh, fue cuando un grupo de motor de, de personas que estábamos trabajando en diferentes ámbitos de, de, de la educación de personas adultas, eh, pues orientación laboral, lengua, etc., empezamos a ver que la, muy, muchas éramos del barrio, empezamos a ver la necesidad de, de crear un proyecto aquí y que además eh, como que era nuevo, que nos sirviera también como para eh, intentar eh, innovar un poco en el ámbito tanto de participación como en el ámbito pedagógico. Eh, entonces fue cuando empezamos a, a poco crear el proyecto y a partir de ahí empezamos pues, a presentar el proyecto a la administración, a presentarlo en el barrio y a tirar para adelante recibimos en 2016 un premio el, un premio de cualidad democrática del Ayuntamiento de Barcelona que nos sirvió para hacer como la primera parte del proyecto que era un proceso participativo porque no queríamos, aunque teníamos nosotras una idea queríamos que fuera el barrio y los recursos, los diferentes agentes del territorio quien acabaran de concretar estas necesidades y cómo tenía que ser este proyecto eh, y en ese sentido hicimos un proceso participativo a lo largo de 2017 que, se, que, que fue una di, un diagnóstico de necesidades y recursos que lo creamos tanto con datos estadísticos como eh, con entrevistas con diferentes agentes como unas sesiones participativas eh, de, que se desarrollaron durante el mes de octubre y que eran sobre cuatro ejes distintos, el diagnóstico de necesidades, qué competencias necesita saber una persona adulta, el, un eje pedagógico y un eje más de, de gestión que lo, lo enfocamos al trabajo en red en el, en el territorio. Y en esta sesiones están convocadas todas las personas de, del barrio, tanto vecinos y vecinas como personas que trabajan en entidades, socioeducativas, en recursos, personas de la administración, etcétera. Entonces, este proceso participativo, la idea era que sirviera para acabar de concretar el proyecto, lo terminamos en noviembre, en, en diciembre, en realidad, porque vimos que eh, personas migradas, por ejemplo, vinieron pocas, hicimos grupos focales, para acabar de, de concretar necesidades de, co, de colectivos concretos y en enero ya hemos empezado con la prueba piloto del proyecto, ¿no? hicimos el proceso para concretarlo, en enero hemos, hemos pedido otra subvención para hacer la prueba piloto y estamos ahora mismo, y abrimos puertas el, el 15 de enero y hasta julio estamos de prueba piloto con una formación, eh, no tanta formación como nos gustaría ofrecer a largo término, pero como la formación que más se pidió. Entonces abrimos eso el 15 de enero y haciendo formación académica básica de alfabetización y neolectura, que ahora mismo tenemos un grupo de unas 21 personas, eh, tenemos dos niveles de castellano, de castellano inicial, que también tenemos unos, un par de grupos de unas 20 personas. Un nivel de, castel, de segundo nivel, como segundo nivel de castellano. Hacemos informática básica y un, y un, y un, como un segundo nivel también. Eh, economía doméstica también, redes sociales, dispositivos tecnológicos y algo que, que salió del proceso participativo que nos parecía innovador y como importante que es la red de intercambio de, de conocimientos, que bueno, las, algunas personas se proponen a, a hacer formaciones y otras, bueno, quien, quien quiere las recibe. Sanz es un barrio que tiene un pasado muy textil, de industria textil, ¿vale? Entonces, eh, buscábamos, nosotros buscábamos un nombre, siempre nos imaginamos que sea un espacio muy arraigado al territorio y que trabaje mucho en red, porque no, cree, no queremos que sea, que quede como una... Un, una, algo aislado, que es lo que está pasando con muchas escuelas de adultos, sino que queremos que eh, las personas vengan aquí a formarse, pero que también les sirva para poder conocer pues, que en yo se está haciendo un taller de costura y que a lo mejor les interesa ¿no? poder crear estos puentes y que no sea la escuela el único espacio educativo, sino que sea como toda la red de, del barrio. ¿vale? Eh, en ese sentido buscamos un nombre como que mmm, explicara eso, ¿no? como este entramado. Y la troca significa ovillo, ¿no? como un, un ovillo de lana y vimos que era como algo que nos, lo podías enredar, desenredar, tenía, era como muy versátil y nos encantó desde el principio. De hecho, una, uno de los objetivos que teníamos con el proceso participativo es ¿no? como llegar a, a como más perfiles eh, mejor. Porque ¿qué nos pasa muchas veces? Que hacemos un proceso participativo, pero la realidad es que las, el perfil de personas que acaban llegando son personas eh, que son autónomas a nivel académico, que tienen un nivel académico más, más alto, que están vinculadas a la administración, a recursos, que tienen red normalmente. Eh, como un perfil, lo que se llama un perfil más normalizado, ¿no? en cambio eh, muchas veces a las personas que más quieres llegar, como en nuestro caso creemos que la formación académica básica es muy necesaria, a las personas que se encuentran en esta situación de que necesitan una formación académica básica es más difícil llegar. Entonces esto ya, ya, ya nos imaginábamos que nos costaría mucho más llegar a estos perfiles, intentamos eh, un poco cubrirlo de diferentes maneras, pues por un lado lo que hicimos fue contactar desde inicios de año con diferentes entidades y recursos socioeducativos que muchas veces eh, hay, es donde están vinculados estos perfiles de, de personas, entonces les pedimos, fuimos muy pesadas y les pedimos por mail, por teléfono, entrevistas individuales que nos ayudaran con la convocatoria, entonces, eh, pedimos a, a todas las diferentes que calculamos el otro día que nos reunimos con un total de treinta y pico proyectos socioeducativos de aquí de, de, de Sanz, del distrito y de los barrios de Sanz, y les pedimos ayuda en ese sentido. ¿no? Eh, ¿Eso cómo se materializó en el proceso participativo? Pues algunos profesionales, y estuvieron insistiendo mucho las personas que acudían a sus recursos y algunas personas vinieron, nosotros cuando, cuando hicimos el proceso participativo, a todo el mundo que venía le preguntábamos cómo se había enterado. ¿no? Entonces, algunas personas ponían, pues me lo ha dicho mi orientador laboral, me lo ha dicho mi, eh, mi referente de servicios sociales. ¿vale? Entonces, tenemos esto. Y después, en algunos proyectos, incluso acompañaron a las personas. Entonces, pues por ejemplo, de un equipamiento de la zona franca, eh, acompañaron a un creo que era una, un 15 o 20 personas un día a, a que acudieran a una de las sesiones del proceso participativo eh, Todavía así el perfil cuando tú ves un poco ¿no? eh, los números el perfil tu, tuvimos muchísima asistencia pero realmente eh, personas migradas por ejemplo en un territorio que hay bastantes eh, no había no, no, no, no había muchísimas personas migradas no había ciertos perfiles que seguían como faltando. Entonces, lo que hemos hecho es hacer como unos grupos focales, buscando a personas de los perfiles que creemos que no crean representados y en estos grupos focales, que fueron después del proceso participativo, eh, estuvimos como investigando un poco qué es lo que necesitaban. Esto es muy curioso porque, por ejemplo, cuando hicimos la sesión de qué competencias necesita una persona adulta, en el proceso participativo lo que más salían eran como competencias eh, en el ámbito de. Eh, conocer el mundo que nos rodea, pues de historia, de geografía, de política, economía, tal. Salían competencias de mmm, habilidades más tipo gestión emocional, eh, comunicación, bueno, todo eso, asertividad. Eh, bueno, este, este perfil de habilidades y en cambio y salía muy poco las competencias académicas básicas, la alfabetización, la neolectura, eso no, no salía. ¿Por qué? porque el perfil de personas que lo necesitan no acudieron a la sesión. En cambio, en los grupos focales lo que más salía era la necesidad de esta formación académica básica. ¿vale? Creemos que de este modo lo hemos podido completar bastante, aunque sí que sigue siendo un reto poder llegar a, a esta población eh, muchas veces también una valoración, valoración que hicimos es que eh, so, muchas personas no se sienten como con la capacidad, con el empoderamiento como para poder asistir. El hecho de tener una formación académica más baja o, que, o tener eh, menos experiencia en, en debates, en charlas, en, en sitios así, hace que muchas personas crean que la propia opinión no es importante. Y esto creemos que es uno de los factores que hace más difícil que vengan personas a espacios de este tipo. Después también el, el vocabulario que empleamos, empleamos un vocabulario... Pff, a veces un con ¿no? un nivel un poco alto que hace que no, no se sientan partícipes muchas personas, no se sientan interpeladas y bueno, fue eso, sí que creemos que realmente no hemos llegado a todo el mundo pero creemos que lo hemos podido más o menos solucionar con estas entrevistas a profesionales que de algún modo hacen como de, de filtro, no hacen como de recogida de necesidades de las personas que tienen como usuarias y con estos grupos focales. La toma de decisiones en este caso, eh, nosotras nos asesoró una cooperativa que se llama Raons Públicas para, para las sesiones y al principio estábamos como muy agobiadas con eso, ¿no? Decir, es que son tres horas, cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a decidir qué herramientas encontramos y al final no, con ellas acabamos viendo que en realidad nosotras teníamos ya un poco una idea que era más era más fácil como llevar pon, poner sobre la mesa esta idea de una manera eh, completamente como sencilla, que cualquier tipo de persona pudiera entenderla y a partir de ahí que, que se hicieran propuestas de mejora, qué me gusta, qué no me gusta y qué creo que, pues, y, y tomar decisiones en este sentido. ¿vale? Entonces, la toma de decisiones durante estos cuatro días, normalmente cada eje lo vertebramos de una manera distinta, pero normalmente lo que hicimos fue como en algunas sesiones traer una pequeña propuesta y buscar tomar decisiones con elementos que cualquier persona pudiera hacerlo. Por ejemplo, empezar poniendo eh, GUMETS, no sé cómo se llama, pero como etiquetas ¿no? en, en lo, lo que más me gustaba y a partir de ahí intentar crear grupos reducidos donde es más fácil, para, es más fácil hablar, empezar tomando decisiones allí y acabar tomándolas con el grupo más grande. ¿no? como Intentar que si, si empiezas con un grupo muy grande, pocas personas van a intervenir. En cambio, si empiezas con grupos más reducidos, incluso hubo, hubo algunas sesiones que las empezamos con grupos de, con parejas, es más fácil después ir eh, participando a medida que el grupo va creciendo. Las tomamos así y hicimos una última sesión que fue de retorno, una quinta se sesión que la hicimos, la hicimos en noviembre donde recogimos las conclusiones de las cuatro sesiones, hicimos cuatro mesas y, todo, y en grupo se podía pasar por los cuatro espacios y la gente que estuvo en las sesiones, hubo personas que no estuvieron y les sirvió como para un poco ver que se estuvo trabajando y otras personas sí que estuvieron y, y nos sirvió para decir, eh, está bien esto, para ratificar un poco los resultados y ver si se querían incorporar, de hecho se incorporaron un par de cosas eh, que se nos habían pasado de recoger. y de hecho, de, en lo, creo que el primer manifiesto que se creó en 2015 ya lo ponía eso, ¿no? Eh, ve, vemos que a nivel de educación de adultos ahora mismo eh, fa, hace falta una transformación. Lo que pasa que sí que es verdad que son cosas que ya se han hecho, que no es que muchas cosas no vienen de nuevo, sino que ya se han hecho eh, el, el aspecto este de cambiar los roles, ¿no? De, de que un un, el, el profesor no es solo profesor que enseña y el, la persona que está, el alumno, no, es, no puede solo aprender, sino que todas las personas adultas tenemos la necesidad de aprender cosas nuevas y podemos enseñar cosas por el simple hecho de haber vivido que llevamos una mochila ya detrás. Esta idea nos captivó desde el principio y creíamos que teníamos que trabajar mucho más en ella. Y nos inspiramos en, en parte en estos espacios, también en el hecho de que ¿no? este cambio de roles que estamos intentando que las personas que vienen a clase a aprender, preguntarles siempre, es una pregunta que tenemos en nuestro cuestionario, ¿Y tú qué, qué puedes enseñar? ¿Qué? Y muchas veces las personas se quedan como yo, ¿qué, qué voy a enseñar si vengo a que aprender? ¿no? Y es, eh, creemos que es una fuente de empoderamiento también. Él puede decir, bueno, vale, ahora no, pero tú piénsatelo. Y si ves que en algún momento nos puedes echar una mano con algo o puedes ofrecer una formación, a lo mejor de cocina de, de tu país, a lo mejor ahora de hecho ya se está empezando a materializar eso porque una persona que está viniendo a informática nos va a ofrecer, es modista de, de profesión, nos va a ofrecer un curso de... de de, de costura básica, ¿no? estamos empezando ya a romper eso y bueno creíamos que era como muy importante tanto para empoderarnos como para cambiar estos roles que no creemos que, que tengan ningún sentido y después también que sea esto como un espacio más social, no solo vengo a clase y me voy, sino Hacemos un poco de cohesión social entre diferentes perfiles de, de personas y además eh, nos enriquecemos ¿no? los unos con los otros, por eso estamos intentando crear como espacios intermedios entre la clase, recepción y tal, que sirvan para que se genere relación. Ahora mismo somos una asociación porque era lo que para pedir subvenciones y así, lo que más práctico nos iba así de claro. ¿vale? Lo que pasa que nosotros, como te decía, estamos en prueba piloto, en prueba piloto de todo. Entonces, nosotros somos asociación porque era lo que nos resolvía en el momento, El desde la administración nos decían no quiere, porque nosotras lo que pedimos desde un inicio es que este proyecto sea municipal pero de gestión comunitaria, es decir, que haya un convenio con la Administración y que, la, y que desde um, el distrito, el IMEPO quien sea del ayuntamiento se haga un convenio donde anualmente o, o cada tres años o cada cinco años se dedique tanto dinero a este proyecto y la gestión de este proyecto sea comunitaria, es decir, sea del grupo motor, un poquito del equipo de profesionales que estamos, somos como el, la estructura ¿no? eh, humana de, del proyecto, de las personas que están participando, tanto colaborando como haciendo clase, como sea, ...como de la, de la comunidad, es decir, de la red esta de recursos... ...pues por ejemplo servicios sociales tiene mucho a decir porque atiende muchísimas personas y detecta muchas necesidades, como desde el, desde el distrito mismo y desde el ayuntamiento, que también son espacios donde los técnicos y las técnicas eh, recogen muchísima información de las necesidades. Entonces creemos que la gestión se tiene que hacer por, por parte de toda la comunidad y a nivel eh, jurídico creemos que nos tendríamos que constituir en una cooperativa que permitiera tanto formar parte las personas, las la, la estructura esta que estaríamos contratadas ¿no? como eh, las personas que participen. Eh, normalmente hay una parte de me paso la pelota de un departamento a otro. ¿no? Cuando eh, un proyecto no, no se acaba de ver claro, eh, nunca se sabe de quién es competencia, ¿no? se van hay como varias áreas y es esto es una oportunidad para pasarse la pelota. Eh, por otro lado, eh, el hecho de que sea un proyecto que no salga desde ellos sino que salga desde los vecinos y vecinas del barrio, eh, se sienten pues lo primero que sienten no es, ostras que bien, vivimos en un barrio donde se articula una demanda y además se hace una propuesta y se nos está pidiendo ayuda, que además es lo que hicimos desde el principio, siempre hemos, siempre hemos buscado eh, que nos den su punto de vista. No, lo primero es me siento atacado porque esto hubiera tenido que salir de mí. Entonces cuesta mucho que se reconozca, no se reconoce... Eh, lo, bueno, es, es, es, hemos tenido un año y pico complicado de, de hablar, de hablar, de, aún, aún demostrando la, la necesidad de este proyecto. Eh, todavía necesitamos seguir demostrando y demostrando y demostrando. Y después está la parte cuantitativa, que normalmente nosotras queremos que la troca se, va se valore por una parte cualitativa, pero sabemos que lo que más peso tiene suelen ser los números. Si yo aquí, al cabo de la, la prueba piloto, atiendo a 500 personas, pues seguramente me van a mirar con más buenos ojos que si atiendo a 100. ¿no? Yo creo que, es, que hay una parte de, de política de que no interesa, de que se entiende que la política la hacen unas personas y la catan otras, ¿no? Hay una, bueno, hay, está clarísimo que es una parte de, de, de filosofía de, de no querer que las cosas funcionen así. Por otro lado también hay una parte estructural. Si tú no, eh, si tú dices que quieres un barrio más participativo, pero generas muy pocas estructuras participativas eh, y participativas también teniendo en cuenta qué perfil de población tienen. Si tú eh, quieres, si tú tienes una fuerte población marroquí en una zona concreta del barrio, ostras, pues a lo mejor eres tú que te tienes que acercar allí, buscar a alguien que traduzca, eh, montar, buscar el horario que mejor les vaya para ¿no? empezar a acercarte y, es, y buscar estructuras que lo que hagan es que fomenten la participación desde que somos pequeños y que no se vea como algo aislado y que, que raro nos vienen a pedir nuestra opinión, sino que se fomente como una cultura, de hecho siempre decimos que es una competencia a trabajar, la cultura esta de la participación, ¿no? el aprender a participar y o, o se generan mecanismos desde la propia institución o, o no, no va a cambiar nada, desde donde sí que se generan mecanismos es desde los movimientos de base y se ven, se ven siempre como un ataque. Y también bueno, cambiar un poco esta mentalidad de no vayáis contra todas las propuestas que salen, sino intentar recogerlas y ver si se, si, cómo se pueden canalizar, daros cuenta de que estáis trabajando para, para las vecinas, no, no son las vecinas que trabajan para vosotros. Bueno. Creemos que este proyecto en, otro, en otra ciudad a lo mejor ya se está llevando a cabo porque Barcelona eh, es de los pocos sitios donde las escuelas de adultos no son eh, del ayuntamiento sino que son de, del, de la Generalitat, del Consorcio de, de Educación de que es tanto Generalitat como Ayuntamiento, ¿no? entonces eh, nosotros creemos que un proyecto educativo tiene que estar completamente vinculado, tiene que ser municipal y en muchos pueblos ya es así, los proyectos son municipales, ¿qué quiere decir? Que esto te permite mucha más vers versatilidad, no? pues eh, la, la matrícula puedes, puedes adaptarla mucho más a las realidades de ese municipio, de esa... ¿vale? Eh, por eso creemos que tiene que ser municipal. En otros sitios ya está pasando, en la, de hecho en la mayoría de sitios es así. ¿Qué pasa? Así que es verdad que nosotras estamos como intentando darle una vuelta más, pero hay experiencias que ya se están llevando a cabo. Ahora mismo tres, serían dos jornadas enteras y media. Desde el principio empezamos a hablar con la administración con esta idea de proyecto público de gestión comunitaria, nos dijeron si sí vale, pero primero tenéis que probar que esto es una necesidad. Hicimos el proceso participativo y ahora estamos en prueba piloto. Para el proceso participativo nos dieron una subvención desde el área de participación y para la prueba piloto nos han dado una subvención desde Barcelona Activa. Eh, desde el, la parte de economía social y solidaria, digamos. Entonces, eh, estamos haciendo la subvención, con este, ahí la, la prueba piloto con este dinero y las personas que estamos trabajando, estamos eh, cobrando de, de esta subvención. Eh, lo que pasa es que no sabemos qué va a pasar en septiembre. Vale, seguiremos, seguiremos abiertas porque ahora mismo con... A, a estas, ahora llevamos más de un... No llevamos todavía dos meses... Llevamos un mes y medio, de hecho, y se han apuntado ya 230 personas. Han venido a inscribirse a un curso a otro, o a pedir información y las hemos derivado a otro recurso, unas 230. Entonces creemos que, bueno, que no se puede cerrar ahora mismo y el dinero saldrá de algún lado. Es un proyecto que de alguna manera has, has creado tú, ¿no? Y... y eh, bueno, aparte de que haces muchas más horas de las que harías en otro sitio, eh, hay una parte también como emocional, ¿no? que, que a lo mejor en otro trabajo no la tienes tanto. De todos modos, todas las personas que trabajamos con personas, sueles tener como ese vínculo más, más, más fuerte, porque estás viendo que lo que tú estás haciendo está repercutiendo en otras personas, no es que no son números, no, son personas. Entonces, ya, ya este, este vínculo emocional ya suele estar, ¿no? Eh, y en el proyecto de la Troca aún más vemos que es algo no solo que está repercutiendo en, el, en la calidad de vida de las personas de este barrio, sino que es algo transformador que puede replicarse ¿no? a otras partes y wow realmente es, es muy potente. <ríe> Yo justamente vivía afuera en esa época. ¿vale? Sí que en este barrio, por ejemplo, tuvo, sí que tuvo, un, bueno, como en, en muchos sitios, ¿no? un peso muy fuerte el 15M. Y, y creo que yo la, lo asimilaría a la troca porque fue un movimiento eh, muy transversal con un objetivo muy de bajar la política ¿no? a, a, a la base, a, a, a los vecinos, las vecinas, y la troca un poquito también es eso. Es decir, oye, la educación no, o sea, no tiene que ser algo elitista, sino que la educación mmm, tiene que estar a, a, al abasto de cualquier vecino o vecina. Eh, cualquier vecino y vecina sabe cómo quiere recibir esta educación, sabe lo que necesita, tiene que tener voz y tiene que poder ir a algún sitio y decir, oye, es que yo necesito una formación de, yo que sé, de informática y resulta que no está en ningún sitio del barrio, pues vamos a pensar cómo, cómo articulamos esto. Entonces yo creo que ese símil sí que está, ¿no? de, de, bueno, de, de, de, de, de que es cada vez sea más horizontal. Nosotros eh, siempre hacemos la lectura de que, por, por ejemplo, la troca, una de la formación que más hacemos ahora mismo es formación académica básica, muy básica. Eh, entonces es, es una población invis invisible, es una población que mucha está en situación irregular. ¿Qué quiere decir? Que económicamente no, no interesa, ¿no? que en muchos es como si, si fueran inexistentes. O cuando empezamos con el diagnóstico, en realidad, de... De, de, de necesidades educativas una de las cosas que vimos es vale en el ámbito de, de la educación de personas adultas realmente sí que hay mucha mucha eh, oferta porque tanto los centros cívicos por ejemplo tienen oferta muchos muchas asociaciones sobre todo hay muchísimas asociaciones lo que lo que comentábamos no de suplir lo, lo público que hacen oferta pero es una oferta que de, es que realmente desde las instituciones incluso ni siquiera se está recogiendo esta oferta entonces decían no decíamos, ¿cómo puede ser que el mismo distrito de Sanz no sepa qué oferta de formación de personas adultas hay en su territorio? ¿Vale? Entonces… totalmente. Eh, sí. hay una desconexión total de, de, desconexión de la población con la estructura pública. Sí, sí, sí. sí. Entonces, es lo que vemos eh, en, en el ámbito de personas adultas, es que básicamente, de hecho, muchas personas de la troca venimos de trabajar de, en entidades, porque es quien está haciendo más trabajo. Eh, ¿La administración que hace? Dar subvenciones a, a estas entidades. ¿Por qué? Porque es una manera de no vincularte a largo término. Es decir, si hay una necesidad pues, de hacer yo qué sé, orientación laboral en el barrio de Sanz y Cáritas lo está haciendo, yo le doy una subvención a Cáritas para que haga esta, esta formación. Eh, se la doy este año, no me vinculo para otros años. ¿vale? entonces En cambio, si es desde la administración donde se tira adelante este proyecto, de alguna manera ya, ya te estás vinculando a hacerlo a, a, largo, a largo término. Después también hay otro tema y es que no se le da importancia en general a la formación permanente. Es como si solo, tú, solo nos formáramos de los 0 a los 10, 16 años con mucha suerte. Las personas que hacen una formación profesional o van a la universidad pues hasta que terminen pero ya está. Es como si tuviéramos como mucho ¿no? hasta los 30 años para formarnos. A partir de aquí ya es, parece que las personas adultas no necesitemos seguir con esta formación, lo que es curioso porque en cambio las empresas lo que más se está pidiendo desde el mercado laboral es que las personas estén en continua formación y bueno, pues, pues eso, que, que, que no, no se le está dando importancia, uno de los trabajos que queremos hacer también desde la troca es poner como eh, la importancia que se merece que todas las personas, necesitamos todas, absolutamente todas, seguir formándonos. Siempre lo decimos, ¿no? Para, hay un tipo de perfiles de personas, las que son más autónomas y tienen unos niveles académicos más elevados, van a unos sitios que son las universidades o que son los, los espacios de formación permanente, que es la, la educación reglada. Eh, a nivel político lo que, lo que interesa ¿no? es tener como todo esto. Tenemos tantas personas que están haciendo una formación de posgrado de no sé qué. tenemos ¿no? eh, Tener personas con un nivel académico muy elevado. Eh, en las universidades nos, es, nos están ofreciendo otro tipo de, de formaciones porque es una institución que aunque sí que se está intentando cambiar, muchos colectivos están intentando cambiarla, pero una, es, es una institución completamente jerárquica y, y que, y que nos, no, se, no, no puede acceder cualquier persona, hay unos requisitos de acceso ya no solo de nivel académico sino también de matrícula y de, cada vez se es, están pagando unas tasas más elevadas, eso quiere decir que ah, ya estás haciendo una criba y estás diciendo Va, Vale, van a poder asistir personas con un nivel académico X, pero además personas que tengan un nivel económico X. Entonces se está perpetuando aquí un rol jerárquico de, de hace muchos años. Estamos hablando de, de, bueno, eso que comentabas al principio, ¿no? De, de quién son nuestros referentes, ¿no? Que son los movimientos de universidades populares, de Ateneos y tal. Eh, que, te, queremos que la troca tenga una vertiente comunitaria muy, muy fuerte. Creemos que eh, no, no puede ser que yo, porque lo decido, marque la línea ¿no? como la línea pedagógica o cualquier línea de la troca, sino que creemos en la construcción colectiva de, del conocimiento, es decir, en que eh, no queremos que las tres personas de la troca que estamos como contratadas ahora mismo, asalariadas, ¿no? eh, decidamos su futuro, sino que queremos contar con lo, los diferentes puntos de vista, porque al, al cabo y al fin, como más personas sumen su, eh, su experiencia, su, lo que necesitan, a, bueno, lo, lo, como más personas lo sumen, eh, va, mucho más rico va a ser el resultado de lo que queremos crear. Entonces entendemos por eso, ¿no? inteligencia colectiva, en que seamos entre todos y todas las que construyamos lo que, que, a donde queremos llevar nuestros objetivos. Una de las cosas que hemos visto en el diagnóstico es que Sánchez es un barrio que está muy envejecido. Nos comentaban algunas profesionales de servicios sociales y de, y de algunos centros de atención primaria que se están encontrando con un problema muy grande de, con las personas mayores de que se encuentran eh, muchas aisladas, que hay un problema de, de solitud, soli, soledad. soledad muy, muy grande, ¿vale? Entonces se, se encuentran aisladas, son personas que cada vez a lo mejor los hijos, las hijas han ido a vivir fuera, no tienen entorno y eh, se encuentran cada vez más desvinculadas y no, eh, hay muchas depresiones, se ve, ¿no? En, en esta edad. Entonces, eh, como que creemos que la educación tiene que ser permanente en cualquier etapa de la vida, en la etapa de la vida en que te jubilas parece que a la que dejas de ser interesante para el mercado laboral, dejas de ser interesante para la sociedad y queríamos darle como un poquito la vuelta a eso. ¿no? Eh, dejas de ser interesante para el mercado laboral, bien, tienes mucho tiempo libre, bien, vamos a ver en qué lo inviertes. ¿no? Muchas pers algunas personas jubiladas están empezando a colaborar con la troca y, están y lo que pueden ofrecer es, es brutal, tienen un, un, en las espaldas una trayectoria mucho más amplia que la que podamos tener nosotras eh, y creíamos que tenemos que, hay realmente hay muchos agentes que están haciendo formación para personas adultas, pero lo que decíamos no, no se conoce y creemos que una vez jubilados es importante tener un espacio donde puedas hablar de eh, estoy jubilada vale pero tengo sigo teniendo inquietudes sigo queriendo formarme y vamos a cómo puedo buscar recursos donde donde formarme o donde tener un espacio espacio de socialización donde colaborar a lo mejor no quiero quiero estar colaborando en algún proyecto pues un poco como hablar de todo esto y poder dar recursos Cuando hicimos el, el, la sesión de competencias, decíamos, bueno, esto de las competencias, en realidad no hay una, eh, cada uno un poco, depende de si es orientación laboral, si es no sé qué, si es no sé cuántos, cada uno lo entiende como quiere. Nosotras como lo entendemos es que las transversales son aquellas competencias que son comunes para todas las que, para todas las personas, ¿vale? que eh, te, te las pedirán tanto en el trabajo como las necesitas para cuidar a tus hijos. Como, ¿vale? Y las competencias académicas básicas son aquellas que necesitamos para... Eh, son como la base de la formación académica, que sería pues, la lectoescriptura, sería, por ejemplo, la, el idioma, porque si hago un proceso migratorio no voy a desconocer, seguramente el, el idioma de donde voy y tengo que conocer el idioma, eh, la alfabetización digital también y bueno es la, la parte de unas matemáticas básicas, una cultura general básica también. Transversales, por ejemplo, sería eh, la comunicación, es una competencia transversal que no habla solo de la parte más lingüística, sino es también el saber estar, ¿no? Pues si llego a un sitio no hacer hmm", sino decir, ello hey, la ¿cómo estás?, saber entablar una conversación con otra persona, saber decir que no si no quiero hacer una cosa, ¿no? como estas habilidades más comunicativas, sería la organización de mi tiempo, también es una competencia transversal, eh, sería la gestión de emociones, tanto las mías como ¿no? entender las emociones de los demás, bueno, Ahora mismo no, no estamos haciendo, estamos haciendo una parte de economía doméstica, pero no estamos haciendo nada de, de economía reproductiva. Lo que sí que hicimos fue como una sesión donde hablamos de economía social y también hablamos de cómo los diferentes roles económicos que, se, que, que, que cada persona, cómo desempeñamos. Y hay uno que es, es el, este rol ¿no? como de, de curas, de reproductivo que normalmente como que en el mercado laboral no tiene una repercusión es como si no tuviera ningún tipo de, de validez y en cambio es como tenemos que darle valor y, tenemos, y realmente es como un sustento ahí de super, un pilar de la sociedad. Y es bueno, pues poner, darle valor también. Esto va, va muy ligado a las competencias. Hay, por ejemplo, vienen mujeres que nunca han trabajado en el mercado laboral. En cambio, tienen una trayectoria de, de economía reproductiva, ¿no? De, de curas tanto, pues, mis padres, la casa, la mis hijos, que genera toda una serie de competencias que luego te pueden servir si tú te quieres incorporar al mercado laboral. Y es importante darle valor, porque muchas veces, no, nunca he trabajado, no, no, llevas trabajando a lo mejor más horas de las que yo hacía en mi jornada laboral. Tenemos básicamente en la troca ahora mismo como dos grupos, personas migradas que hace poquito tiempo que están aquí o hace más tiempo pero no conocen el idioma. No, no, no están alfabetizadas en alfabeto latín y hay otro perfil de personas, un, bastantes personas mayores. ¿vale? Después también hay algunas personas que están buscando trabajo y por ejemplo no están alfabetizadas digitalmente o quieren mejorar su dominio de, de informática para poder buscar trabajo. Eh, y después también hay algunas personas que, que vienen la, a la red de intercambio de conocimientos, que son vecinos vecinas del barrio, que les ha interesado algo. Aunque este perfil es el, más, el, el que más poquito tenemos. Básicamente tenemos los perfiles que primero te he comentado. Y para nosotros esto nos está suponiendo un reto porque justamente en la troca lo que queríamos romper es esto, no queríamos ser la escuela la, la escuela de adultos, de los inmigrantes y, y las personas mayores para hablar un poquito así, sino que queríamos que fuera un espacio de cohesión social, que vinieran estas personas, pero que vinieran también pues, personas que hace muchos años que viven en el barrio, porque creemos que eh, una parte importante de la escuela es esta cohesión social, ¿no? esto que se conozcan los diferentes perfiles que hay en el barrio, se normalice también, eh, que, que hay diferentes perfiles en un barrio, se entienda, se pueda compartir y, y en definitiva eso. ¿Qué nos está pasando? Que en SANS hay mucho tejido social, entonces formaciones que sean atractivas para todos los públicos es diferente ofrecer. Entonces a, em, hemos empezado a ofrecer la, re, la red esta de intercambio de conocimientos, eh, que realmente se han ofrecido formaciones súper chulas, laboratorio de arte, música visual, bueno y otras formaciones, pero nos está costando, que, que es donde queríamos que se juntaran los diferentes perfiles, pero nos está costando que se acerquen personas y son grupos bastante reducidos. Entonces lo que vamos a hacer ahora seguramente es trabajar más en red y por ejemplo, si aquí en la de Txansenka se hace una actividad, pues poder acompañarnos nosotras a personas que a lo mejor han... No, no, no irían personas que están viniendo a, nos, a nuestras formaciones pero que no suelen ir pues a una formación por ejemplo sobre el 8 de marzo o sobre, no sé, sobre su, se hizo una sobre soberanía tecnológica, pues vamos a in intentar acompañarlas, vamos a intentar que eh, el nivel de académico, el, el nivel de, de vocabulario y así de las personas que estén dando la ponencia lo que sea se adapte también a diferentes perfiles, bueno, vamos a empezar a trabajar en eso. Al principio era más masculino y decíamos no puede ser tenemos un grupo la primera semana teníamos un grupo de 11 personas haciendo lengua que todos eran hombres Decimos qué está pasando a la que empezó a hacerse el, el boca a boca y a llegar a las escuelas ampas cada mujer ha traído un montón de mujeres porque realmente sí que vemos que están mucho más eh, como conectadas que, que, que los hombres muchas veces y ahora pues más o menos tenemos el mismo número hay personas con papeles, hay personas que acaban de llegar y están irregulares, hay personas que están en trámite, depende. Eh, Uno de los principios básicos que tenemos es que creemos que la formación tiene que ser gratuita, es decir, que no puede ser una barrera el hecho de que se tenga que pagar. Entonces, de momento todas las formaciones son gratuitas, eh, lo que sí que queremos hacer en un futuro es un sistema de colaboraciones. De, pues, puedes hacerte socio de la troca por 0 euros o por 20 euros al año o por 50 para tener como un, un ingreso más propio. Yo creo que sí que es un proyecto político. Eh, algunas veces se ha dicho que la educación no tiene que estar completamente desvinculada de la política. Nosotros creemos que es todo lo contrario: que justamente eh, educar es hacer política. Y, y creemos que está vinculado a un tipo de educación muy de base. Bueno, de hecho, las personas que estamos en la troca venimos de movimientos sociales de base, la mayoría y así, o de, o de, bueno, sí, o de algunas organizaciones y tal. Eh, y creemos que es una política como muy, que pone mucho el punto de vista en, en las personas y, y, y, en, y en lo social, en la participación, en la transversalidad, en la horizontalidad y, y sí, y de alguna manera que el proyecto político intente ser horizontal, intente fomentar la participación. ¿no? Es, es, también es difícil encontrarte con alguien que te diga mira Elena, es que no me gusta, ¿cómo lo estás haciendo? ¿no? <ríe> Estamos intentando que todo sea más horizontalidad, que las personas se empoderen, que todo el mundo participe más y que, y que de alguna manera también incidamos ¿no? en, la, en, la, en la estructura política. El género es una muy pendiente, la interculturalidad también. Eh, la, la economía, eh, caminar hacia modelos económicos que sean, que sean realmente más sociales. El, el, la vivienda también, bueno, en, en general, eh, que todas aquellas aquellos necesidades básicas de las personas caminar para que la, la normalidad sea que cualquier persona lo tenga cubierto. No, lo normal no puede ser que siempre está, cada día estás escuchando en un sitio o en otro, me han subido el alquiler, no puedo pagarlo, me van a desalojar, me van a des ¿No? a desahuciar, eso no puede ser la normalidad, tenemos que tender a otro tipo de normalidad y, y hacer políticas más, más sociales, más, de, más para las personas. Para nosotras, crecer son crear más alianzas, crear sinergias, eh, pues eh, que, que más proyectos nos conozcan y podamos hacer cosas conjuntamente para sumar esfuerzos, que más personas nos conozcan y nos puedan proponer eh, formaciones, puedan proponer, eh, mira, tengo un rato, puedo venir a clase a colaborar y echo una mano porque tal. Sobre todo es eso, la, las alianzas, las sinergias, eh, que, nos, que se nos conozca, que se nos valore. Bueno, los retos es a trabajar algo con la institución. Uf, tienes que armarte de paciencia, de saber que va a ser un camino muy lento y, y, y saber que te vas a encontrar constantemente con no, no, no. no. Tampoco yo, no, yo por ejemplo, no estaba acostumbrada a trabajar con la, con la administración y realmente es un camino uf, complicado. Eh, ese yo creo que ha sido el reto más grande. Mm, después, yo creo que los mayores logros han sido la comunidad que hemos creado. ¿no? Hay, hay un chico de, de aquí de, que está haciendo eh, castellano, que siempre bueno, ha creado un hashtag que se llama familia, la, la Troca Familia. Y fue como, ¡ah, qué bonito! Realmente estamos creando ¿no? el, el, un proceso así colectivo que, que, te, que, que tiene mucho la mirada en la participación, en abrirlo, en que sea algo muy abierto. Acabas creando unos vínculos emocionales también con las personas que trabajas. Eh, en este caso, tanto las que éramos el Grupo Motor como ahora se está ampliando ¿no? con todas las personas que están viniendo a participar. Eh, pf, esto es brutal, ¿no? Y, de, y después también el hecho de estar abierto a que, a, a, a que muchas personas, eh, a que todo el mundo pueda aportar, hace que pf, tengas muchas, muchísimas más ideas de las que tendrías si no estás pidiendo estas opiniones. Yo creo que sobre todo el hecho de ver las puertas abiertas, de ver que cada día cada día nos vienen inscripciones. No ha habido un día desde que hemos abierto que no hayan personas que se hayan venido a inscribir, que no haya profesionales que nos hayan llamado pidiéndonos más información. Ver que realmente es una necesidad que se está cubriendo y que tenemos la posibilidad de que, de que se arraigue este proyecto en el barrio y que sirva para cambiar un poco, un poco las cosas. Yo creo que eso es lo que, lo que más potencia nos da.